La histórica sentencia fue la que se dio ayer por la noche aquí en la provincia la primera vez que Mendoza y habría que repasar si es la primera vez que un jurado popular entiende que esto fue el asesinato de Melody Barrera fue un travesticidio, es decir que este hombre, el policía Darío Jesús Chávez, la mató solamente por odio eh, por el solo hecho de ser travesti, por el solo hecho de su elección sexual, de su elección de género eh, justamente esto es un delito que contempla la pena de prisión perpetua y así fue la sentencia que dictó la jueza eh, Nancy Lesek eh, previa decisión, insisto, del jurado eh, popular que se inclinó por la versión de la acusación. Tanto de los fiscales Fernando Guso y Andrea Lazo como de los abogados querellantes Viviana Beigel y Lucas Lecour eh, justamente y también de, desecharon la versión de la defensa. Recordamos claro. que la defensa lo que decía es que Melody Barrera le había robado el arma de fuego, que su arma reglamentaria, ucarla. que él fue a recuperarla y que en medio de ese forcejeo uh -huh. es que termina efectuando los disparos, seis disparos que todos fueron al cuerpo de y Melody Barrera. Por la gran mayoría, hay uno que ingresa por el costado y la, claro. la gran mayoría por la espalda como vamos a ver en la reconstrucción en 3D que vamos a mostrar enseguida porque también por cómo se reenconstruye la, la secuencia del hecho, queda en evidencia que, además del agravante de ser un travesticidio en sí, esto tuvo alevosía, es decir, que la mató por la espalda, a traición directamente, ensañamiento, que la mató causándole un sufrimiento innecesario, más allá del disparo con el cual le quita mm. la vida, dispara cinco veces más claro. para hacerla sufrir a Melo y Barrera. Y esto también es un precedente porque es la primera vez que hay un condena eh, para un policía por, cometiendo un homicidio en calidad de funcionario policial cuando él estaba de franco. ¿Por claro. qué es esto? Porque utiliza su arma reglamentaria, su pistola 9 milímetros. Te digo que fue eh, extensa la deliberación del jurado en la jornada de ayer, cerca uh -huh. de las 4 de la tarde eh, ingresaron para eh, discutir entre ellos, estos 12 ciudadanos, como cualquiera de ustedes, lo cual también carga el simbolismo aún más todavía esta sentencia porque fue, es la sociedad... Claro, son la personas, que lo exactamente, son personas como ustedes que entendieron que esto fue un travesticidio, que la mató, insisto por odiar solamente su expresión de género, lo cual lógicamente es aberrante y por esto fue un juicio muy importante, histórico y además que tuvo un fuerte acompañamiento del de, eh, colectivo LGTBIQ+, que estuvo siguiendo todo el debate, acompañando a la familia de Melody Barrera, quien fuera asesinada, como digo, a disparos allá por agosto de 2016 así que eh, histórica sentencia insistimos uh -huh. y esto es lo importante que hará un paso más porque la defensa dijo que probablemente presente un recurso de casación ante la corte pero hasta ahora la suprema corte de justicia de Mendoza siempre ha confirmado claro. el veredicto de los juicios por jurado así que entendemos que si no hay sorpresas Darío uh -huh. Jesús Chávez deberá cumplir la pena de prisión perpetua. Miremos la reconstrucción en 3D que hizo un gran trabajo de eh, fiscalía y, y personal policial de la división homicidios Ahí llega Darío Jesús Chávez en su auto, en su Volkswagen Bora. Previo a esto, él había tenido un intercambio con Melody Barrera, donde Melody Barrera le tira gas pimienta en la cara. Darío Jesús Chávez se va, ahí es encontrado por un testigo eh, que declara la causa, que es un conductor de calify que lo que dice es, lo vi a él con las puertas abiertas del auto, me acerqué para ver si la habían robado, y lo que me dijo, y acá queda muy gráfico la expresión al el odio, la expresión de género, lo que me dijo es, estos travestis, me, bueno hay un insulto ahí, sí. estos travestis me tiraron gas pimienta en la cara Pero quédate tranquilo que voy a buscar un arma y los voy a cagar a tiros Primero se refiere a ellos como eh, eh, travestis insultándolos claro. y además en género masculino este, Cuando son personas claro. que se autoperciben mujeres, lo cual ahí queda claro para la fiscalía Dentro de varias pruebas, no. pero esta fue una de las, las que queda claro por qué hubo odio a la expresión de género porque la calificación de eh, travesticidio. Luego el policía vuelve con su arma reglamentaria, intercepta a Melody Barrera y Increíble. le dispara una vez de frente y cinco la corretea y cinco veces más por la espalda, la así que ahí queda gráfico lo que es la levosía y el ensañamiento de en esta buena investigación que se llevó adelante, insisto, por personal de homicidios, tanto personal policial como judicial y que derivó entonces en esta histórica sentencia a prisión perpetua en la noche de ayer. Gracias.